Eh, hoy, descuento que ha llegado a nuestro programa, un emprendimiento que viene por ese lado justamente. Quiero agradecerle la presencia y saludarla a valerie Tejeda. Ella es la emprendedora que nos va a visitar, eh, o que está aquí junto a nosotros ya este viernes, como tenemos este espacio habitualmente los viernes, Emprendedores Valery Tejeda, que eh, se ha propuesto llevar adelante una, una marca que es eh, Pusitunca Singani. La vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y por supuesto agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Valery, qué alegría verte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo alegre, feliz de venirles a contar un poco de mis ideas ¿no? Buenísimo. y contarles un poco además de la tradición que significa para mí el Singani y este emprendimiento. Me parece fantástico. Contanos un poquito, ¿quién es Valery? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿Tienes una profesión? Sí, por supuesto. Un poco, cuéntanos tu, tu vida. Para, a ver, Valerie, Valerie Tejeda es una mujer de 34 años, independiente desde sus 22 años. Eh, soy ingeniera comercial, pero en el transcurso de la vida y del trabajo me he enamorado de la educación. Entonces estoy terminando una tesis en educación. Y paralelamente, eh, gracias a mi carrera de base, que es ingeniería comercial, pues se me ha ocurrido... Crear este emprendimiento como una manera también de hacer soporte a las otras cosas que deseo hacer y que de repente pues hay que moverse en varias cosas a la vez porque lo que quieres a veces no te da todo lo que necesitas económicamente hablando, ¿no? De acuerdo. Eh, Valery, un poco tu trayectoria laboral, sin dar nombres ni, ni nada, pero digamos, ¿por dónde fuiste cuando trabajaste, digamos, bueno, en qué trabajaste? trabajé ¿En qué? siete años ¿Ya? en una institución de educación superior. Ya. Entonces trabajé más que todo en el área de gestión educativa, de planificación ingeniera, ingeniera académica. Comercial. Sí, para que veas que uno estudia una cosa y luego termina en otra, pero es así, ¿no? Entré claro. primero a, a trabajar en un área que sí me correspondía, pero eh, con el paso del tiempo hemos ido creando nuevas áreas dentro de la institución y es ahí que me han propuesto formar parte de una nueva área y bueno, para mí significaba un reto y un aprendizaje también súper grande, Yo. no entonces he empezado a trabajar con eso, pero luego de siete años de trabajo necesitaba seguir estudiando y lastimosamente el tiempo ya no me daba como para estar ocho horas en una oficina, Salir cansada y tal vez más horas, más de ocho horas, entonces he tenido que darme un tiempo y para reemplazar este trabajo formal que tenía, eh, he tenido que hacer varias cosas a la vez. ¿Qué fue lo primero que hiciste que se te ocurrió y dijiste por este lado salgo la parte laboral? ¿Qué fue lo primero? ¿No fue esto? ¿O sí? No, creo que cuando, cuando terminé este lapso de trabajo, lo primero que quería hacer era seguir estudiando. De acuerdo. ¿no? Pero digo, en términos laborales. En términos laborales quería abocarme mucho más a lo que era la educación, digamos, ah, ¿no? Mira. Ajá. Entonces, ha sido esa, esa la situación y, bueno, luego ya vino la pandemia sí. y el COVID y salió la idea de hacer este emprendimiento. Además, porque como te comentaba, es un producto que consumimos en la familia, mis papás son del Valle, entonces... Bien. Ahorita nos vas conocemos. a contar esos detalles de, okay. de los orígenes del emprendimiento, pero digamos... Que este, el que tienes ahora y que nos vas a presentar uh -huh. enseguida, es tu primer emprendimiento. Sí, nunca sí. antes había hecho, habías hecho algo por tu no, cuenta propia, digamos. No, no, no, nunca, nunca. Nunca lo habías Ajá. hecho, perfecto. Eh, ¿Es una decisión tuya? ¿Es una decisión que viene con alguna influencia de otras personas? Eh... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vino? ¿Cómo, ¿Por qué esto y no otra cosa, por ejemplo? ¿Por qué no, qué sé yo, de pronto bueno, vender productos para bajar de peso? Claro, digamos. se ha dado de sí. una forma eh, bien peculiar porque resulta que el productor del Singani sí. es muy amigo de mi papá. Ajá. ¿Ya? Ellos son ambos del valle. Entonces, ¿Cuándo dices valle a qué te refieres? El valle lugar? del Luribay, ah, Luribay acá en la Paz. Caracato, los valles paseños. Bien, ¿no? bien. Entonces es un singani de origen paseño, bien. que también, bueno, el, el lugar geográficamente cumple las características. Totalmente. ¿no? De origen. Bueno, entonces se dio de esa forma. Surgió como que mi papá me dijo, te cuento que Víctor quiere vender su singani. Víctor Tushar es el, el productor de la uva y del singani Y me dice, ¿por qué no lo ayudamos? yo le digo, ya papá, puede ser, ¿no? Entonces me mandó una cantidad de Singani. E inicialmente, pues, he empezado vendiendo el producto a mis amigos. Ya. Eh, de repente en botellitas recicladas, porque el Singani se vende por arroba. ¿no? Todavía se vende por arroba. Ya. Entonces. ¿Ya se llamaba así, como lo has bautizado tú? No, no, no se llamaba así. Se llamaba Singani nada más singanele, del Valle. Y por este, este Singanito es de, del Valle, de Caragato, ya. del Uribay, ¿no? Y, bueno, la gente que me conoce sabe que... Estamos mucho en contacto por ahí, entonces han empezado a consumirlo, les ya. ha gustado obviamente y luego he decidido ya ponerle una imagen, un concepto, ¿Cuánto vendías, una por ejemplo, en unos litros, digamos, unas botellas, qué era? Nada, una cosa diez pequeña. Diez botellas. Claro, claro. ¿En cuánto tiempo, digamos, eh, diez botellas? No sé, tres meses, uh, de repente, claro, dos meses. Claro. Re poquito, ¿no? Se ha ido moviendo poco a poco. Realmente creo que... No he, nunca había pensado en hacer un emprendimiento yo sola, era más como que me gusta estar en acción rodeada de gente y trabajar ya. en equipo y cosas así, pero como te digo, he visto una oportunidad genial de poder hacerlo. ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo es la fecha oficial de fundación de, de Pusitunca eh, Singani? ¿Por qué ese nombre? ¿No es cierto? 13, y... El 13 de diciembre lo hemos lanzado. ¿De o sea, diciembre de... de? diciembre del año pasado. O sea, tienes un año. Tenemos un año ya de, de, de trayectoria, digamos, ya. y Pusitunca, bueno, se llama, es, es 40 en Aymara, Pusitunca, y le he puesto así porque tiene 40 grados de volumen alcohólico, ¿no? Correcto. Entonces he querido darle una identidad un poco más tradicional al producto y... Ah, eh... Espera un cachito, no corras tanto, Vale. Okay. Cuando tú okay. dijiste, eh, le voy a meter, estoy pensando en este nombre, etcétera, ¿se uh -huh. lo consultaste a alguien o lo resolviste entre tú y tu almohada? ¿Lo resolvieron entre tú y tu almohada? Creo que lo resolvimos entre yo y Melmoada. ¿Sí? Sí, tenía una opción más. He preguntado ya. porque inicialmente tenía una opción que era un, era un dicho muy peculiar que se llamaba tirillo, digamos. ¿no? Tirillo. Tirillo. Claro. Que debes conocer sí, a qué le decimos no. tirillo, ¿no Perfectamente. es cierto? Sí. Entonces, bueno, esa era la, una, una de las opciones y luego estaba Pusitunca y... Pienso que Positún, era un hombre bastante más pesado y más fuerte. Excelente. Tiene la, la identidad que le he querido dar, que es una identidad aymara, ¿no? Viene bien. de los valles, en Aymara se habla en los valles Buenísimo. ¿Hubo alguien que en ese momento germinal de la idea te dijo, no, no le metas, ¿por qué no ves más bien esta otra cosa? Ve no sé qué, no sé cuánto. ¿Hubo algo de eso o todo fue viento a favor y te dijeron, metele, dale con todo? Creo que, creo que no hubo eso. ¿No? No, creo que tuve mucho, mucho apoyo también. También soy una persona que... Primero trabaja las cosas y luego es como boom, ¿no? Entonces, ya. no es como que he ido a contarle a demasiadas personas mi idea. Ya. Creo que el que más me ha apoyado en este tema ha sido mi padre, ¿no? Que ha sido básicamente el vínculo entre el productor y yo y, y ha sido así, ¿no? Eh, a partir de la fundación de Pusitunca se rompe el vínculo con el señor <ríe> Tuchar al que le vendías unos cuantos vinitos o sigues trabajando no, con él. No, yo trabajo con el señor Tuchar porque ya. el señor Tuchar es el señor que produce uva y zingani en el porvenir, más precisamente que está dentro del Uribay, ¿no? de la sección ya. municipal del Uribay. Entonces, él es el productor de las uvas, él es el productor del zingani y lo que hacemos ahora es básicamente trabajar, trabajar juntos. ¿no? Buenas Entonces. Señor. Yo le he puesto todo el tema de la marca y de la, de la identidad, pero el producto está elaborado allá. Excelente. Uh -huh. eh, en un año, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo les ha ido? Yo tengo un balance bastante bueno, gringo, porque sabes que la idea de, del Singani, eh, de este emprendimiento, eh, no fue como que volverme millonaria de la noche a la mañana, ¿no? sino más bien hacer conocer y compartir este producto con la, con la gente, con los amigos, con los amigos de los amigos, con la familia de los amigos, y que llegue el concepto que le he querido dar, que es un poco el eco-friendly, digamos, ¿no? de reciclaje, de la menor utilización de recursos que se pueda, de consumir algo que sabes de dónde proviene, cómo está hecho, inclusive quién lo está haciendo, digamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, he participado en varias convocatorias que apoyan emprendimientos y he logrado establecer ya algunos puntos de venta y eso para mí es un gran logro, ¿no? De acuerdo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estás eh, produciendo? ¿Cuál es tu, tu línea de productos, digamos? ¿Cuál es la oferta? Ok. Tengo dos presentaciones del Singani, que es esta, la de 700 ml, una... Ya. Y esta que he sacado recién, que es una de 300 ml, que es una botella un poco más chiquita, ¿no? De acuerdo. Entonces, básicamente tenemos esas dos presentaciones. El singani es un singani que es un doble destilado de uva. Se lo hace mayormente de una forma artesanal. Está ¿Ya? destilado y cocinado a leña, más o menos, ¿no? Ajá. Y, bueno, esas son las dos presentaciones que tenemos actualmente. Ajá, correcto. Esta es la, la botella más pequeñita. La botella pequeña, sí. Perfecto. Muy bien, son estos dos, es decir, es un solo producto que viene en, dos en, en estas dos presentaciones. Correcto. Perfecto. Uh -huh. eh, tengo, una, tengo una intriga por abrir y sacar el paquete, ¿se puede? Se puede, totalmente, ¿Quieres? eso es así como un botoncito. Es un botoncito que le han puesto acá. Sí, es súper sencillo. Es, todo esto es reciclable, todo esto, esto es, es papel. Todo esto es papel craft, es el, es un papel que está hecho mayormente de papeles reciclados, Ajá. es un pedazo de yute. Aquí no, ¿no? hay plástico. No hay nada de plástico, la botella por La botella, por botella dentro... es de vidrio. Es de vidrio, la, Uy, la compro de pibón. Por arriba, por ah, arriba. Ah, por arriba, perdón. Ganar, ¿sí? Disculpas por la. A ver, tú que eres la experta, por favor. Cuidado, acabemos que... echando acá. Sí, no este, no. este no lo vamos a poder sacar, está, creo, está porque está complicado. un poco apretado. Está, está un poquito pegado. Pero de repente es así. ¿Esta sí? Sacar, a ver, intentamos sí. por acá. Lo intentemos. Es la cosa más sencilla, ¿sí? Abrirlo acá. Listo. Y ahora sí, este lo vamos a. Lo vamos a sacar, ahora sí, no ahora este va sí a salir no, ¿eh? sin problema. Sí. Perfecto. Ah, mira, es una botella peladita, uh -huh. es vidrio. Es vidrio? vidrio, es vidrio de Envibol. Ya. Eh, ah, Envibol. Envibol. Ah, qué Con, bueno. compro ambos, eh, ambas botellas son proveedores míos en Envibol. Buenísimo. Los corchitos igual son de una empresa Cochabambina, ¿no?, que las traigo. ¿Qué y... son corchos de? Eh, son corchitos normales, ¿no?, la brenta le dicen. Mira qué bonito. Sí, y bueno, ¿verdad? la idea de la botellita es que tú la puedas reutilizar, ¿no?, Claro. La puedas usar para otra cosa, puedas guardar otra cosa en tu, en tu botellita, por eso no tiene ninguna raya, nada que tengas que lavar demasiado, o quitarle un, un sticker ni nada. Buenísimo. Y también estábamos con la promoción, que es lo que quiero que llegue, sí. que bueno la botellita se la vende y si tú me devuelves la botella, yo en tu siguiente compra te rebajo cinco bolivianos. Oh, bien. Sí, porque claro, me estás devolviendo la, una botella que yo la puedo volver a utilizar. Buenísimo. ¿No es cierto? Buenísimo. Entonces, ese es, el, ese es un poco uno de los mensajes que quiero que llegue y por eso es que he optado por eh, moverme despacio y, y además también porque como te cuento, tengo algunas otras actividades, digamos, ¿no? De que, que realizo, entonces, bueno. Va, vas alternando. Voy alternando. ¿Qué capacidad de producción tienen, digamos? ¿Pueden atender un pedido grande? Digamos, algún mm. rato te llega un pedido fuerte, por decirte. Mira, ese, ese también es otro de los objetivos del proyecto porque esta producción es limitada, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos se producen unos 1.500 litros de singani de forma anual. 1.500 litros anuales. Anuales, ajá. Y eso representa, obviamente, como unas 2.000 botellas de estas 700 de repente, por año. ¿no? Por año. Eh, entonces esa es la producción que se hace así que sí si hablamos de pedidos fuertes que tengan una, una menor cantidad a dos mil a mil botellas se podría obviamente con tiempo no y la idea también es poder mientras más se venda pusitunca pues podemos hacer un trabajo más de acopio de repente de uva para generar una mayor producción y hablando de toda la parte de va y de, de el porvenir no correcto Estamos viendo aquí, justamente, trajiste una, una hermosa fuente de, de uvas. Estas son uvas del Uribay. Nosotros somos fanáticos de hacerle publi a nuestras frutas. Nosotros creemos que nuestras frutas, nuestras uvas, en este caso particular, no tienen absolutamente nada que envidiar a las uvas de cualquier otro país. No queremos uh -huh. desmerecer a nadie, pero estas uvas son una delicia, ¿no es sí. cierto? Eh, si yo quisiera hacer algún día un concurso y decirle, a ver, pruebe de dónde es esta uva y dale dos del Uribay, capaz que uno te va a decir, ah, mira, debe ser de tal país, ¿no es cierto? Uh -huh. caerían, caerían fácilmente. ¿Y ¿Qué tiene esta uva? ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones hay para que salga esta uva así, con estas características? características que obviamente después es tu materia prima para hacer este singani, que también seguramente tiene sus particularidades. Exacto. La característica principal de la uva y en realidad de no solo de esta uva, sino de las uvas con las que se elabora el singani, es que están eh, cultivadas a una altura bastante grande, digamos, entre los 1.600 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esta uva, por ejemplo, está producida a una altura de 2.800 metros. Eso hace que la cáscara, por el clima, que es un poco más frío, se endurezca un poco más y preserve mejor el sabor de la uva. ¡Qué interesante! Entonces, eso es lo que le da el toque y, bueno, te, te voy a hacer... ¿Quieres ¿Oler un poquito del Singani. Sí, te, te aceptaría hasta, hasta oler, Diego. ¿Hasta olerlo? Tomar... Ah, no, aquí hay unos voluntarios, ya se están anotando todos Ah, acá, pero ¿no? perfecto. Acá sí, mira, mira, están peleándose ahí para entrar al estudio. Buenísimo. Eh, entonces decías, eh, obviamente una uva con esas particularidades te da un singani con ciertas particularidades. Es decir, no es lo mismo un Singani elaborado con esta uva que de pronto con uvas de otros lugares. ¿Es así? sí. Muy probablemente, porque como te digo, la altura es la que afecta en, la, en el grosor de la cáscara, así que va a tener características mm. diferentes. ¿Qué tal el olor a uva Impresionante. ¿No? Impresionante. Sí, sí. Me, me gustaría tomármelo, pero la verdad es que no, no, no debo, no debo. Pero tal Oye, vez algún voluntario. Sí. Y esto se toma puro. Es de gusto. Yo para, para, el de, para degustar y sí. probar bien los aromas y el sabor, yo creo que sí. Pero luego lo recomiendo tomar con, ah, pero con este... gingirel, ah, no, mira, no hay un chuflay. Escúchame, vale <risa> si pasa esta prueba, engañe, es, es un gol. Este señor sí que sabe del tema, ¿sí? Venga, por, pase, ver. por favor, le... le... No, tampoco. qué pasa? Yo pensé que iba a entrar acá como es que catador. Es, muy, es que es muy temprano. Es muy temprano, es muy sí, temprano. la gente tiene un poquito de, de temor. ¿Y el Diego, que es otro experto, se escapó también? Ahí viene el no, el Diego se anota. El Diego se anota, ¿sí? Ahorita viene el Diego, está corriendo, está viniendo. Eh, te decía, diferencias, por ejemplo, un cingane, otro singane, sin entrar en marcas ni nada, pero ya. digo, eh, señales distintivas, digamos, o todos los cinganes son igualitos, ¿no, No, no. No. no son igualitos, porque, por ejemplo, los cinganis los eh, tradi que tradicionalmente se venden tienen ya más destilados, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eso le, le, le quita un poco, si bien el, el, el tono alcohólico, también un poco de los aromas, ¿no? Así yeah. que sí, sí hay, sí hay una, una variación. De acuerdo. Pero en general, como te decía, el cingani y la producción de cingani de las uvas siempre se da en, un, en zonas altas, entonces es una característica, ¿no? Buenísimo. Ajá. Yo honestamente conozco el básicamente como chuflay, ¿no? que es una bebida así de tipo lima limón. Claro, con, con hay una limoncita. historia también del chuflay que te puedo contar así a ver, cortita. Dale, claro, Bueno, eh, es, es dato de un amigo Franz Arandia, que es gastrobiólogo investigador. Ya. Y él ha hecho una investigación de cómo así es que se llama el chuflay, por qué se llama chuflay y por qué es una bebida tradicional boliviana, ¿no? Y resulta que pues el singani se ha producido y se ha consumido mucho durante el auge de la minería en Potosí, ¿no es cierto? Yeah. Y Potosí el valle de los Índices, es el, el lugar de origen en realidad del del singani y resulta que había mucho eh, inglés trabajando por esos lados y al inglés le gustaba tomar gin con gin, ¿no? Yeah. Gin girel con gin. Ya. Yeah. Entonces, bueno, resulta que en un momento dado las las importaciones de gin no eran tan fáciles de traer esos tragos por, por, en esas épocas, entonces han buscado una alternativa y la alternativa regional era ponerle zingani con gin. Y el zingani con gin fue una bebida que han empezado a tomar los ingleses y dijeron, ¡Wow, qué rico! Y esto parece un short fly, y un short fly para los que manejaban las, los trenes, en esa época era como irte por un atajo y luego regresar. Y para ellos, el singani con el jean significaba como que tomabas un singani y pff, por un ratito, ¿no? Y luego como volvías, porque es una bebida bastante fuerte, De ¿no? acuerdo. ¿Alguien escuchó eso y dijo? Claro, y alguien dijo short fly y claro, aquí alguien escuchó y como se van modificando Ajá. el lenguaje, dijeron chufly y bueno, esa es y una... Quiero... Esa es una una investigación que ha hecho, como les Oye, digo. Sí, que esté WordPress, que la pueden ver igual. Buenísimo. ¿Y Ot, sí? otros, otras opciones, digamos así, para ya tomar como base tu, tu producto, tu Bueno, tus el, el tradicional yungueñito, el yungueñito. lo recomiendo claro. no, totalmente y... La verdad es que yo lo he probado con todo, hasta con, con mates. ¿no? ¿Con qué? Con mates. mate? Con mate de manzanilla, a manera de té con té, calientito. Deli. no También es una bebida tradicionalmente que se caracteriza por eso, no, por hacerte entrar en calor. Por eso también se tomaba mucho por, por las minas, no, porque claro. hace bastante frío. Buenísimo. Y bueno, eh, lo recomiendo. La verdad mezclarlo a gusto con todo, es una bebida noble y bien, bien diversa, ¿no? Excelente. Ahorita te vamos, vamos a hacer algunas eh, cuestiones respecto a tus contactos y todo aquello, pero una última pregunta. Los chilenos y los peruanos están peleando para ver de quién es el pisco, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Los chilenos dicen, no, el pisco es mío. El mío, los peruanos dicen, no, el pisco es Ajá. mío. Eh, ¿Qué es un pisco y qué es un singani digamos? ¿Son primos hermanos, son parientes lejanos o no tienen nada que ver? Yo creo que so, yo creo que sí son parientes, ¿no? Porque sí, sí, se, se base, básicamente son destilados de vino. Lo que primero se hace es un vino blanco y luego se lo destila y este es el Singani que queda. Pero ahí creo que entra un poco el tema de la geografía, ¿no? Que el Singani tiene una denominación de origen porque tiene que ser cultivado y producido en, con ciertas características geográficas y humanas también y culturales, ¿no es cierto? Bien. Entonces el, el tema del pisco, por ejemplo, he estado por Perú y he visto que el, los lugares geográficamente son totalmente diferentes ¿no? a, los, a los que tenemos acá. La producción de uva se da en lugares que son un poco más bajos, mucho más bajos, ya. más áridos y yo pienso que eso es lo que hace una marcada diferencia entre tomar un pisco y un zingani. ¿No? Sí, buenísimo. Uh -huh. Bueno, hablando de tomar, aquí a Diego le vamos a hacer no, gracias ¿Te gusta el singani? Sí, me tu... encanta. Sentir a ver ese aroma. Es... Ay, qué rico. Sí. Me decían que el, el singani tiene un proceso de destilado más que el pisco, ¿puede ser o no? Este es un doble destilado. Mm. Muy probablemente el pisco también sea un doble destilado. Mm. Riquísimo. Perfumado, se siente el... El, el, el aroma, sabor ¿no? de la uva. Creo que es eso, eso algo que lo caracteriza a este singani. No, no es como que abres un singani y sientes un golpe de olor, un poco a alcohol, que te puede parecer un poco fuerte. Acá se siente la fruta. Así que, bueno. Bien, riquísimo. Sí, Bien, buenísimo. Gracias. Pero, bueno, ¿aprobado? Aprobadísimo. Gustavo seguro va a comprarse, él suele ponerle locoto y jengibre rallado. Ah. ¿Qué, ¿Qué, Gustavo? Porto Carrera. No te creo. Ahora eso, es su receta. Eso explica todo. <risa> <risa> bueno, eh, Valery eh, Tejeda, ¿sí? Emprendedora. Pusitunca Singani, por si acaso. Es en, en singular, ¿Qué? no es en plural. Pusitunca Singani. Eh, linda presentación, buen producto. Eh, ¿Cómo hacer para contratarse contigo? ¿Dónde estás? ¿Tienes alguna boca de expendio? ¿Dónde se comercializan tus, ¿Sí? tus productos? Mira, gringa, ahorita estoy vendiendo el producto en cuatro lugares. Eh, el primer punto de venta es eh, una herboristería que se llama Hierba Mala. ¿Dónde queda esto? Es en la calle Ecuador, entre guachaya y Rosendo Gutiérrez. ¿Ya? Ese es un punto de venta. Otro punto de venta es eh, Hanacpacha Travel, que está en la calle Jaén, que es una agencia de viajes, emprendimiento también de una amiga. Y también estamos en eh, la puerta del Fidalga de Sopocachi, en una barbería que se llama The Real Homies, que también está vendiendo. como te digo, he querido llegar con... Gente conocida para que la idea del tema del reciclaje y de devolver la botella sea un poco más factible que repartirlo por todas partes y que el mensaje se pierda, digamos, ¿no? Entonces estamos en esos puntos de venta y adicionalmente también lo vendemos en el Wayna Mercado de Emprendedores que está en la Plaza Avaroa. Excelente. Uh -huh. Tienes un número de teléfono que me imagino es WhatsApp, que es ¿Sí? el 735-85949. 735 85949 Estás en redes sociales, sí, me Sí, tenemos página en Facebook y en Instagram Estamos como Singani Pusitunca Entonces los invito a seguir la página A darle like Hay ciertas características en la, en la página Por ejemplo, cuando comparto historias Siempre le pongo música de artistas nacionales Son pequeños detalles que uno no nota Y que me alegra mucho Estar acá para poderlos comunicar Porque de repente ni siquiera se ha dado cuenta nadie no Pero tengo una estricta regla de hacer eso Qué bueno. Siempre que comparto una información imagen, le pongo una canción de algún artista boliviano. Las botellitas están empacadas a mano, ¿no? Como te contaba, tienen una utilización de, de plástico y de materiales nocivos para el medio ambiente mínima. Utilizo simplemente una barra de pegamento para atrapar un poco la botella y luego ya está. Y bueno, eso es. Oye, es una maravilla realmente, mm. Valery. Eh, nos encanta tu emprendimiento, nos encanta verte conocido, te deseamos todo lo mejor. Gracias. Esta es una buena época, seguramente para Año Nuevo la gente estará ya preparándose, sí, sí. ¿no? Para, para, para pues, ¿no? Sí, Ir para, armando la, la, el, el bar, ¿no es cierto?, de ese día. Un lindo Así presente que, también. O sea, Además, también, un hermoso presente, también. lindo presente, realmente ya está hecho, no necesitas empaquetarlo, ya está empaquetadito. Exacto. Muy bonito, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, Valery, nos encantó. Te deseamos el mayor de los éxitos, que te vaya muy bien, que ojalá haya. Llegues a tus objetivos. Gracias. Y nada, pues aquí el rato que, que requieras estaremos a tu disposición. Muchas Para, gracias. para cualquier actividad que Feliz. tengas y para seguir avanzando y contándonos del crecimiento de tu, de tu emprendimiento. ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Va, va Muchísimas gracias. gracias. No, gracias. Aquí ya están preguntando el precio, no, los no, precios. Pues, Creo que no, no van a salir. Todas las botellas. ¿Sí? Vivas. ¿Sí? Qué bien, Te vas con las manos vacías. Justo he traído así como que seguro <risa> se van a animar. ¿La grande, por ejemplo, a cuánto está? A 75 bolivianos está la grande y la pequeña está a 35 bolivianos. Bien, uh -huh. bien, buenísimo. buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí tienen entonces eh, Pusitunca, el emprendimiento que estuvo hoy aquí en nuestra primera edición de la mano de Valerie Tejeda. Ella tiene un número de teléfono, enseguidita nomás lo colocamos una vez más, por favor, para que lo anoten. Sí, lo repitamos para que la llamen, 735-85949, está Valery esperando por sus consultas, sus pedidos, todo lo demás. ¿sí?